Actividades para los pequeños, para los jóvenes y para los mayores. Julio ha servido como antesala de las fiestas patronales que están a punto de comenzar. Bueno, pues desde la Concejalía de Fiesta quiero mm, invitar a todos los, los hueteños y hueteñas... ...y a toda la, la gente que, que viene de fuera a disfrutar de, de nuestras fiestas patronales... ...que pasen unos días pues, felices y, y en armonía y que lo pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Antes de abordar esos asuntos vamos a hablarles de un plan que está elaborando el Ayuntamiento de Huetorvega para fomentar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en nuestro municipio. Para ello la Concejalía de Igualdad ha pedido a la ciudadanía que colabore contestando a una encuesta que se encuentra disponible en la página web municipal www.huetorvega.es el objetivo de este plan es promover la igualdad entre mujeres y hombres, fomentar la corresponsabilidad en los ámbitos público y privado e incrementar el conocimiento de los recursos disponibles. Para ello, el Ayuntamiento ha recibido una subvención del Instituto de la Mujer a nivel nacional de toda españa solo se le ha concedido esta subvención a 11 municipios entonces por parte del ministerio de sanidad y servicios sociales vamos a tratar de hacer un plan de corresponsabilidad y de conciliación lo más amplio posible por eso se está haciendo visitas a, a empresas para ver cómo tienen repartido el trabajo dentro de la corresponsabilidad real entre hombre y mujer y luego también estudiar un poco cómo lo llevamos dentro de nuestra vida en Huetor Vega. Para realizar un diagnóstico previo de la realidad existente, la Concejalía de Igualdad está solicitando a la ciudadanía que responda a una encuesta en Internet que está disponible en la página web municipal. El Centro Guadalinfo de Vega ha acogido un curso gratuito de iniciación a la lengua de signos en el que no ha faltado ni música. A lo largo de 20 horas lectivas, 15 personas del municipio... ...han aprendido los fundamentos básicos de la lengua de signos... ...gracias a la Asociación Lapis Lázuli... ...un colectivo dedicado al fomento y difusión de esta lengua. Este curso ha tenido muy buena acogida... ...porque se han apuntado eh, personas de distintas edades... ...niños, mayores, jóvenes... ...con lo que ha tenido bastante éxito y ha estado muy, muy bien... ...y lo que hemos impartido en este curso es una lengua de signos básica... Eh, pues con temas como colores, números, el abecedario, la familia y muchísimas cosas más y todo ello para que cuando aquí en Gotorvega la gente se encuentre con personas sordas que las hay aquí en el pueblo viviendo, pues puedan comunicarse pues de forma natural Por cierto Vamos a intentar que a partir de ahora este informativo tenga subtítulos en su versión de YouTube, para que las personas con deficiencia auditiva también puedan estar al tanto de las noticias del Ayuntamiento. Ha acabado julio, probablemente el mes más intenso en lo que actividades organizadas por el Ayuntamiento se refiere. Ha habido para todos los gustos y para todas las edades. Bambino Teatro ha sido el encargado de sumergir a los más pequeños en la magia de los cuentos. La fiesta infantil celebrada en el Carmen de San Rafael también sirvió para elegir, por riguroso sorteo, a la reina y al rey infantil, así como a sus correspondientes damas e infantes. Las plazas de Aptal Malik y San Miguel Bajo acogieron interesantes actividades dirigidas a los jóvenes boteños karaoke, competiciones de FIFA en la Playstation 4... ...globo flexia, tiro con arco... ...e incluso unas gafas de realidad virtual. Y los mayores de Vega también disfrutaron de lo lindo... ...con una magnífica verbena... ...con motivo del 25 aniversario de la Asociación de Mayores... ...en la que no faltó la actuación del granadino Manolo Fajardo... ...amigo íntimo de Manolo Escobar... ...que se presentó en el Carmen de San Rafael... ...con el mítico Mercedes que fue propiedad del añorado cantante almeriense... En materia deportiva, este mes de julio ha destacado por la interesante variedad de actividades nocturnas como la ruta en Piragua en las playas de Nerja, el habitual paseo a oscuras por la boca de la pesca o la subida en BTT al Llano de la Perdiz y por las calles del Albaicín. Tradicionalmente, esta ruta nocturna sobre dos ruedas se hacía por el camino de los neveros, pero este año la Concejalía de Deportes ha querido hacer algo distinto y ha elegido una mezcla de recorrido urbano y de campo otra vez. Ya estamos en agosto y llegan los días grandes de Huetorvega con las fiestas patronales en honor a San Roque y la Virgen del Rosario. Este viernes día 4 será el pregón oficial a cargo de Manuel Velázquez. Este empresario ha sido concejal del ayuntamiento tanto en el gobierno como en la oposición y asume la responsabilidad de pregonar las fiestas patronales este viernes a las 10 de la noche en el Carmen de San Rafael con la guinda musical del prestigioso grupo local de música celta Ambulancia Irlandesa. El programa de fiestas ya se ha buzoneado por todo el pueblo y también está disponible para su descarga en la web municipal, en la aplicación móvil de Vega y en nuestro canal de Telegram. En materia de juventud, quizás lo más destacable sea el tobogán acuático, la carrera de autos locos que cambia de ubicación y algo nuevo, un concurso de talentos. ...vamos a empezar con el tobogán... ...el famoso tobogán, el Urban Surfing... ...hicimos la prueba, como ya vimos en el anterior informativo... ...que la empresa Ebone no lo había cedido... ...salió muy bien la actividad en el Parque de los Pinos... ...en la puerta del Parque de los Pinos... ...y la intención es llevarla el día 6 a la avenida de Loaisa. La, la zona donde montamos las carpas de las carreras de las motos eh, va a ser la zona donde se va a ubicar un colchón, un, un tobogán un poquito más grande del que se montó en el Parque de los Pinos, va a tener 150 metros, con dos pistas de desahogo de las colas de 50 metros cada uno, para unas actividades infantiles también relacionadas con el agua y con los colchones. Ese mismo día tendremos los autos locos. ...y tenemos también el Go Talent... ...que eso ha sido una idea bastante buena... ...que han tenido los chavales de la comisión de fiestas... ...y que le vamos, le vamos a dar mucha importancia... ...para ver los talentos que tenemos en el pueblo". En deportes estas fiestas habrá un poco de todo... ...tenis de mesa, pádel, fútbol, petanca y mountain bike. Cabe destacar alguna cosa importante, novedosa... ...como es el campus de tecnificación de tenis de mesa... ...que va a ser eh, dirigido por nuestro hueteño Víctor Sánchez... ...que es seleccionador nacional de, de, tenis de, de tenis de mesa... ...y que va a contar con la, particip con la participación... ...en las 10 sesiones de entrenamiento... ...con Robert Gardos... ...que es el 18 del, ten de, del tenis de mesa a nivel mundial... ...también tendremos el torneo de pádel... ...que todos los años se viene haciendo... ...este ya es el séptimo, el octavo perdón... Eh, ...también tenemos el torneo de, de fútbol... ...el torneo de, de San Roque... ...en el que el, nuestro equipo, el Club Deportivo Huetorvega, de Vega... ...jugará un triangular con el Loja... ...también equipo de tercera división... ...y con el División de Honor, Juvenil División de Honor... ...del Granada Club de Fútbol. Por otro lado tenemos el típico torneo de petanca... ...que se realiza todos los años... ...también en, en el Campo del Polideportivo de Las Viñas... ...y por último, como novedoso... ...una ruta de mountain bike... ...que va desde huetor Vega, Huejasierra, Vea de Granada pasando por el Albaicín y regresando a nuestra localidad Vega, que se celebrará el día 15 de agosto con el, el arroz de la paella popular que tenemos en nuestra fiesta. Uno de los grandes atractivos de las fiestas de Vega son las orquestas que la concejalía contrata para amenizar los días de verbena. Este año vuelve a Vega la aplaudida Orquesta Tentación. De un año más hemos apostado por orquesta de primer nivel. ...en este caso todo el mundo pues nos demanda la orquesta Tentación... ...que la tendremos también el día 15 de agosto... Una, ...un día muy, muy solicitado por otros pueblos porque... ...como ya sabéis es una fecha que en muchos pueblos alrededores... Estamos, ...están de fiesta y, y bueno... ...hemos querido que nos acompañe un año más... ...esta orquesta el día 15 de agosto... ...es muy difícil que esté aquí... ...pero año tras año pues lo vamos consiguiendo... ...también porque la gente se vuelca... ...aquí en vega y, y mucha gente que viene alrededor... ...para ver esta orquesta... ...entonces estamos muy contentos y, ...y espero que lo disfruten muchísimo. Pero todo esto no sería posible... ...si no fuera por las personas y colectivos... ...que colaboran desinteresadamente... ...y a las que el alcalde ha querido mostrar... ...su expreso agradecimiento... Sí, quiero dar las gracias, como no, al área de Cultura y Fiestas por el magnífico programa que han elaborado para todos nuestros vecinos y vecinas, a la concejala Elisa González Pedraza que ha estado al frente del de mismo, y quiero también agradecer, como no, a la Comisión de Fiestas y a Protección Civil porque van a ser los que más van a trabajar dentro de estas actividades de, de verano y nuestras fiestas patronales. Y vamos a finalizar precisamente con las palabras de Mariano Molina invitando a la ciudadanía hueteña y a los pueblos de alrededor para que disfruten de las fiestas. Nosotros nos encontramos aquí dentro de dos semanas. Sí, eh, yo espero y deseo que todos los ciudadanos de Huetorvega ...y de nuestro entorno, del área metropolitana... ...que puedan participar y estar con nosotros... ...en estas magníficas fiestas... ...ya que se van a desarrollar un espacio... ...tremendo con un fresco que no hay en otros sitios ...a pesar de la calor que, que tenemos... ...allí es bastante fresquito... ...y invitamos a que vengan a ver todas las orquestas... ...y todas las actividades que hemos planteado... ...para estos días festivos. <risa>